¡Hola Zagales! ¿Os gustan las pulseras? Hoy os vamos a enseñar cómo hacer pulseras con lana. Vamos a necesitar unas cuantas lanas de colores del color que más os guste, unas tijeras para cortar el hilo y unas pinzas o imperdibles para sujetar la pulsera mientras la hacemos. Coge uno de los colores. Y dale tres vueltas a la muñeca para la que vas a hacer la pulsera. Utiliza esa medida para cortar un hilo de cada color. Yo he cortado un hilo blanco, uno negro y uno rojo, como los colores de la risotada. Alinea los hilos y ata un nudo en el extremo. Ata un segundo nudo más o menos a un dedo de distancia del primero. Este trozo servirá para atarnos luego la pulsera. De momento lo vamos a utilizar para sujetarla mientras la hacemos. Así que coge la pinza o imperdible y sujeta el extremo de los hilos a algo fijo. Tu ropa, una mesa, algo que tengas a mano. Y ya estamos listos. Sujeta todos los hilos con la mano izquierda, si eres diestro, y con la mano derecha escoge uno de ellos. Haremos nudos con el hilo de la mano derecha para darle forma a la pulsera. Así que cada nudo será un trocito de color. Yo he cogido el color negro, por lo que el principio de la pulsera será negro. Los nudos se realizan en tres pasos. Primero pasa el hilo de la mano derecha por encima de los de la izquierda, haciendo una especie de círculo. Luego pasa el resto del hilo por debajo de los otros, haciéndolo pasar por ese círculo que hemos dejado antes. Estira un poco del hilo y verás el nudo en la cuerda. Estamos sujetando el hilo con la mano derecha, por lo que el final del nudo va hacia la derecha. Solo nos queda arrastrar el nudo hacia arriba. Si aprietas mucho el nudo cuando está abajo, no correrá por la cuerda, así que prétalo solo lo justo y prétalo del todo al final. Muy bien, vamos a hacer otro nudo igual. Recuerda, primero paso por encima, luego paso por el agujero y por último arrastro el nudo hacia arriba y preto. Un consejo antes del siguiente nudo. Podéis usar el pulgar izquierdo para ayudaros a sujetar el hilo. Paso por el agujero y estiro. Cuando controléis los nudos podéis probar hacerlo sin soltar el hilo. Ayudaros con el dedo índice para pasar el hilo por el agujero. Repetimos. Fijaros. Meto el dedo por arriba del agujero, cojo el hilo que está abajo y lo saco. Vamos a hacer unos cuantos nudos más. Poco a poco la pulsera va tomando forma. Ya hemos hecho un trozo negro, vamos a hacer otro trozo de color rojo. Para ello, simplemente junta otra vez todos los hilos con la mano izquierda, saca el de color rojo y sujétalo con la mano derecha. Continuamos haciendo los nudos igual. Cuando ya hayáis hecho unos cuantos, cambiad al siguiente. Bueno, después de un rato parece que esto ya casi está. Para terminar vamos a hacer un nudo gordo con todos los hilos. No lo apretéis de golpe, hacerlo poco a poco para poderlo colocar justo al final de la pulsera. Y al igual que hemos hecho al principio, hacer otro nudo a un dedo de distancia más o menos. Vamos a usar este trozo del final para poder hacer el nudo. Y ya está. Pedir ayuda a alguien para que os ate la pulsera y os corte las cuerdas que sobren. Ya tenemos nuestra pulsera de nudos con lana. Hay lanas de muchos colores, así que podéis probar varios diseños, por ejemplo usando colores pastel o algo más atrevido. Vosotros decidís. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana os enseñaremos otro tipo de pulsera. Así que ya sabéis, suscribiros para estar al día. Y seguirnos en Twitter, Facebook y en nuestra página web larrisotada.org. ¡Nos vemos!